a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Labra Tobón. Para los que siguen llegando a esta familia, pues bienvenidos. En esta familia solo hay amor, diversión. Bueno, chicos, el aulover de esta semana es... Siguen siendo todos ustedes. De verdad, gracias por todos los mensajes lindos que me pusieron en el, me en el video que hice de la operación. Espero que les haya gustado mucho ese video, que les haya servido. Bueno, amores, este video me tiene... ¡Ay, Dios mío! Paripiñas con este video. Oigan, ustedes no saben lo que yo sufrí haciendo esta fiesta sorpresa. La verdad, yo no soy buena haciendo sorpresas, pero yo me acuerdo hace como un mes Álvaro me dijo como ¡Ay, mi amor! Me encantaría celebrar mi cumpleaños, eh, no quiero viajar más, quiero celebrar con mis amigos. Y yo, ¡oh, oh. Tengo que celebrarle de alguna manera a Álvaro. Bueno, me las ingenié y a la primera persona que llamé fue a Andrés Carne de Res. Andrés Carne de Res me ayudó con absolutamente todo. Ellos tienen una experiencia que se llama Cantina Don Julio by Andrés Carne de Res. Y es que si tú estás en tu casa, si estás en una terraza, si estás, no sé, en tu oficina ellos llegan con toda la experiencia de Andrés carneres y te montan tu fiesta tal y como tú la quieres. Y yo les dije, chicos, ¿saben qué? Quiero una experiencia totalmente neón. Y los chicos de Andrés me trajeron absolutamente todo neón, las sillas, las mesas, la decoración, las luces, y en la invitación para cada una de las personas decía ponte algo neón o ponte algo blanco. Pero oigan, no fue nada divertido. El proceso fue duro. Y les voy a decir una cosa. Yo no vuelvo a hacer fiestas. No vuelvo a hacer fiestas. Lo que sufrí, o sea, estuve a punto de llorar. Estuve a esto de no llorar. Gracias a Dios estuve siempre con Nati Cadena, que es mi mejor amiga, que estuvo ahí siempre acompañándome firme. Pero fue duro. Miren, me llovió. No me dejaban subir al edificio la carpa que teníamos que montar. Todo el mundo estaba súper trasnochado, entonces como que todo el mundo estaba súper lento. Mejor dicho, nos pasó de todo. Pero ¿saben qué fue lo más importante? Que al final la logramos. Entonces, miren un poquito de cómo fue el montaje. Bueno, bueno, acabo de llegar eh, al montaje de la fiesta de Álvaro. Vamos a ver cómo está quedando todo. Tengo un poco de nervios porque vi que estaba lloviendo. Pero bueno, yo sé que todo se va a lograr perfecto. Que todo va a quedar divino. Unos momentos después Oigan estoy flipando en este momento Porque no han podido poner la carpa Porque está lloviendo Como no se imaginan Esta sorpresa se me llega a caer Y me muero, o sea Vamos muy tarde Y me da mucha pena cancelarle A mis invitados Vamos a ver qué pasa puede llover por nada del mundo nos puede llover qué es lo que uno hace ahorita cuando cuando llueve no como enterrar cuchillos Cuchara. cucharas hay que enterrar cucharas entierro cucharas tienen cucharas alguien tiene cucharas cuántas cucharas dónde hay cucharas vamos es en cruz no en cruz ahí es en cruz Aquí voy, no me tira acá, no. Acuérdate que acá está. Esta es la prueba de que no va a llover hoy. así ahora? Sí, el resto lo mira todo el que está con los quedos. ¿Pero y si? ¿O nos mandamos un poco? Sí, me gusta más así. ¿En el centro? Los invitados decía que tenían que llegar a las 5 de la tarde, 5 de la tarde todavía estábamos montando la casa. gracias a Dios todos empezaron a llegar como entre 6, 7 de la noche, esa terraza es la oficina de Álvaro en el último piso que es una cosa increíble, es una terraza súper linda, tiene un espacio perfecto para armar una fiesta y yo le dije mi amor tengo que hablar contigo, eh, vamos a comer, te espero en el restaurante. Y Lorena, la secretaria de Álvaro, le dijo a Álvaro que fuera a la oficina a firmar unos papeles, no sé qué fue lo que le dijo. El caso es que Álvaro, oigan, llegó súper elegante, como siempre, él siempre es súper elegante, le encanta su blazer, le encanta su camisa. Eh, y llega súper elegante a la terraza y de la nada todo el mundo, ¡sorpresa! No, cool. ¡Sorpresa! No tenía ni idea qué era lo que le esperaba porque es que él ni siquiera cumple el 13 de julio, sino que cumple el 24 de julio. Entonces, como que logré sorprenderlo totalmente. No quería hacerle su fecha de cumpleaños porque ese día vamos a hacer algo un poco más familiar y haberlo hecho en otra fecha. Como que lo cogí súper desprevenido. Él no tenía absolutamente ni idea qué era lo que estaba pasando. Y bueno, llegaron todos sus amigos llegaron los amigos del colegio llegaron los amigos con los que él monta bicicleta llegaron nuestros amigos eh, del medio llegaron los papás, llega su familia llegaron los amigos de los papás bueno, mejor dicho, eso estaba lleno de gente me llegaron como 150 invitados ¡ojo! 150 invitados pero gracias a Dios teníamos la comida contada teníamos el trago contado todo salió perfecto y en un momento Chalmi, les presento a Chalmi, Chalmi es un personaje, oigan si ustedes quieren hacer una buena pachanga por favor llamen a Chalmi, es el mejor de todos, llega Chalmi y me dice Lau, tenemos que preparar algo para tu esposo, quiero que cantes cuando te veo de Chucky Down y que se la dediques a tu esposo, y yo Chalmi cómo me vas a hacer esto, yo no vuelvo a cantar en público, a mí ya me da pena, y menos enfrente de mi esposo, la familia y todos sus amigos, o sea, qué tal que me desafine, qué tal que haga los, o sea, por favor no me hagas esto. Y bueno, oigan, ¿saben qué? Después dije, no me importa, lo voy a hacer. Voy a cantarle a Álvaro de su cumpleaños. Él quería una sorpresa, pero más sorpresas van a ver, le canté. Sí. Es todo lo que Pero oigan, pasamos tan felices. Ustedes vieron como bailoteamos, pachangueamos, toda la gente estaba súper animada. Alvarito, mejor dicho, se lo usó. Oigan, mi mamá, ustedes no saben, mi mamá lo enrumbada que estaba, estaba feliz. Ella creía que era su fiesta, porque bueno, ella también me ayudó a organizarla, pero mejor dicho, ella con Charlie abrazada. no. Fue demasiado chistoso. Y mi suegra, mi suegra también, Dios mío. En verdad fue un momento muy bonito porque est estuvimos todos como en familia, como que a nadie nos dio pena bailar. Oigan, en un punto, y me acuerdo que Chalmy me estaba diciendo que, que, que me neara la cola para abajo. Y yo recién operada, obviamente me estaba doliendo y yo como Chalmy, pasito, con calma, porque pues yo no puedo moverme tanto. Como que lo hice, me dolió un poquito, pero ya después el dolor se fue, simplemente pasamos delicioso, fue una noche mágica, una noche increíble, una noche de mucha champeta y reggaetón, y bueno, lo más lindo fue ver a Álvaro feliz, de verdad que eso fue lo que más me llenó. Y yo sé que el día que yo quiera una fiesta como de cumpleaños, él también va a hacer todo el esfuerzo del mundo, va a llorar, va a gritar del desespero, pero va a lograr sorprenderme, ¿sí ¿saben? Porque cuando uno está enamorado, uno está dispuesto a hacerlo todo. Entonces, si ustedes quieren, no sé, hacer algo bonito por alguien que ustedes amen háganle una fiesta, prepárenle una cena... Eh, algo que ustedes sepan que lo va a hacer muy feliz y eso fue lo que pasó con Alvarito, pasó muy feliz y bueno yo quería como que mostrarles a todos ustedes cómo fue el proceso, de verdad que todo salió increíble, todo fue espectacular. Y bueno, logré sorprender a Alvarito para su cumpleaños. Chicos, espero Que les haya gustado este sorpresa. se los quería compartir. Por si también algún día ustedes quieren hacer una fiesta, pueden sacar de aquí muchas ideas. Y ahorita el neón está súper de moda, entonces, nada. Si quieren una temática diferente, el neón se los recomiendo. Los quiero muchísimo. Y bueno, comentenme, comentenme qué más quieren ver en mi canal de YouTube. Yo sé, se los he dicho mil veces que voy a hacer stack del esposo, pero hay que llegar a los 400 mil para que Álvaro Ay, lo haga. Yo ya le dije, mi amor, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y me dijo que cuando llegáramos a los 400 mil suscriptores. Entonces, bueno, vamos a lograrlo y ahí sí vamos a hacer el tag del esposo. Los amo con todo mi corazón. Espero que les haya gustado este video y que saquen muchas ideas para ustedes hacer una futura fiesta. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos el próximo jueves.